Miren, miren, miren lo que hizo Puchi, ya dejándome el reguero. Ay, ¿qué voy a hacer con los hombres? Dios mío, ¿qué vamos a hacer con ellos? Ay, Dios mío, ya estamos en el número 10. Este diciembre va que vuela. Ay, ay, ay, miren lo que me han traído. Gomitas en forma de pizza. Y tú, ¿cómo vas a ver el video nuevo? ¿Comiendo pizza? ¡Corre para allá! de vida eso se siente porque es diferente todo el calor que a ti te dan eso se siente ¡Hola mis amores! ¡Bienvenidos a un día de vlog! En el día de hoy nos estamos yendo a los cabos y miren quién vino miren, miren esto marita ahí ¡Ay qué bella está! La familia por acá Falta Puchi por subir. Mis amores, estamos aquí para celebrar los cinco años de Puchi y mío. Ay, qué rico. ¡Wow! Bienvenido. llegamos! Nuestra sala. Ay, esta es mi área ¿Cómo sabían que esta era mi área? No, la del de o la de la cocina No, la del no Primer cuarto Uy, qué bello Mírenme por aquí Me regalaron esta flor Mami, mira qué linda Tutina Mira, mami lover Para que uses tus aceites Y tus fragancias Aquí Voy a darme un masaje con el Papi Lover. ¡Qué rico! Fíjate bien, Mami Lover. No quiero hermanos. ¿Me oíste? Van a venir jimahuas. No voy a compartir la herencia. Pues sí. Pues no. Pues no. Pues no. Miren, miren, ¿Dónde está la de nosotros, mi amor? Mira estas velas. Ay, nos están preparando algo ahí. Ya Carlos, ¿qué es el salvoclan? Nos va a cenar con nosotros. Déjame ver Ah, es aquí en dos, ¿Eh? verdad. Aquí hay dos atrás ¿Eh? de nosotros. Ah, no, ¿quién que sí. Esta es la cama matrimonial donde vamos a hacer a todos los nietos de Mami Lover. ¿Qué espero. ¿Qué Mami Lover, qué? se te nota el panty. Ah. Y aquí te va a dar Charanga, ya tú sabes. Ay. Mira, el otro fue otro cuarto. A ver, ¿te compartimos baño con Charanga. Ok, dónde está el otro? Por aquí en la Master más. ¿Otra Master más? Sí, sí. ¿Esa ya la vimos ya? ¿La una? La primera sí. ¿Por aquí, por favor? Casi que no le gusta la pacotilla a esto. Mira, mira esto. ¿Cuántos bolsos Louis Vuitton, Chanel, Gucci? Ay, Dios mío No gusta la pacotilla en esta casa No gusta Ay, qué lindo está esto Miren el mar, mis amores Estamos en Cabo San Lucas Ahí vamos a seguro tener nuestra cena de aniversario Miren las casitas Tatiana, ya estás averiguando ya. Claro que sí. Este es el de nosotros. Pero ¿y si me roban? Por favor. ¿Qué tenemos ahí, mi amor? A no ver. Sé. A ver. Aquí hay tantas puertas y tantas cosas. Mi ah. amor, tenemos algo aquí. Butler's Pantry Vamos a ver qué tiene el Butler's Pantry Ah, el mayotomo va aquí Ay Dios mío, por eso estoy yo revisando todo y no soy lo peor Mirenme aquí Y aquí qué habrá Un baño, ¿no? Es que bello está esto, esto está cerrado Limones ¿Sí no. se usan los limones? Sí, pero son naranjas Ah, son naranjas, sí. ve que no sé nada ¡Qué chulo! ¿Y acá qué hay? Ahí es parte de, la, de, de, de, la, de las eh, Mates, ahí tienen sus su ¿Su cuartos. Okay. ¿Y abajo? ¿Abajo es un estacionamiento? Un estacionamiento, perfecto. ¡Wow! ¡Qué linda está esta villa! La cocina ya la conocí. ¿No? ¿Dónde es? se quedan con nosotros hasta las 11. Adelante. ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! Mi parte favorita. ¡Qué rico! Ellos son los encargados de que vamos a comer muy ricos aquí. Muchas gracias por estar aquí. gracias ¡Bienvenidos! Ay, mira cómo estás tomando ya y no le brindas a tu hija. Mami, nuestra parte favorita. Ahí están los chefs ya preparando las cosas. Linda, ¿quién se tomó mi trago? A no pasó la lengua. No le pasó nada. ¿Tú lo probaste? Te lo juro que no lo puedo beber. Cada foto, cada día Ok, antes de terminar este video Vamos a apreciar lo bella que está Marie Y les quiero mostrar cómo Organicé mi habitación, miren El avión va ahí Esta es la bolsa de Marie Mis amores, súper, súper práctica Ay, miren, esa que ustedes ven acá Déjenme mostrársela, espérense Miren, ustedes ven esa sabanita, con esa sabanita llegó Mari a nosotros Y esto me encanta porque miren, aquí van las bolsitas donde se recoge su cacá Y este es su platito de agua, mirenlo acá, ustedes saben que ya tiene otra Pero ese es el de viajar ahora y ese se engancha aquí también Aquí en este bolsillo puse la comida de Marie Hola Mari, ¿esa es tu mochila mi amor? Sí mi vida Ok, su comida está en esa bolsita Y en este zipper que está por acá Puse su peine Y también puse, creo que fueron unas liguitas Ok, ahí están Las ligas Su cepillo Y un peine Esto lo tengo todo Esto ya queda aquí recogidito ella ha amado eso. Entonces, miren, este lado de acá, mis amores, puse las carteras que voy a estar utilizando. que Son ay, más que todo estas dos grandes y estas para por la noche. Este lado que está acá está la ropa de Pucci su zapato y hay dos estolitas mías. Y acá, mis amores, puse las cosas del aniversario. Nadie sabe todos los regalos que tengo para el aniversario. Acá creo que están... Miren, los interiores de Juanqui cinto, las gorras. Por acá deben estar mis interiores con mis trajes de baño. Así mismo. Y acá está mi ropa, ya dividida en cómo la voy a estar utilizando. Están mis batas de milamila. Mila. Esta es la ropa que voy a usar hoy en la noche. Este que está por acá es el del día del aniversario Este que está por acá, creo que es el día después Un abrigo por si acaso Esta es la ropa con la que me voy Y esta es la ropa de mañana por la mañana Zapatos, mírenlos aquí Traje todos estos Este cuesta. acá, es el forro de mi, de mi maleta Traje estos nada más Entonces, en esta parte de acá, mis amores Puse las cosas que sé que voy a llevar a la playa Mi toalla Mi gorra estos que ya ustedes están cansados de verlo van conmigo a todos lados Son mis pitillos, no sé cómo le dicen ustedes eh, Popotes creo, nosotros en Cuba le decimos absorbente Entonces acá puse todo lo que no se me puede quedar cuando vaya a la playa Que es esto, mi libro, los lentes de sol, los lentes de pushy Una mascarilla porque no sé si en todos lados me van a estar dejando entrar Y acá en esta cestica que es del hotel que se las pedí. Yo siempre pido muchas esticas y muchos divisores porque si no me vuelvo un hoyo. Puse todas mis cintas acá: unas de de, de, Milamila, este de Milamila, otras de Louis Vuitton. Miren qué rica está. Esto es una, una liga de pelo, una felpa. Esto es un pañuelo. Mis hebillas, yo creo que ustedes habían visto: estas son de Gucci. Estas que están por acá, creo que son de, de Louis Vuitton. Si no me recuerdo, me falta una que no son de esta. Y todas estas de perlas que siempre me ayudan mucho con los peinados. Y acá creo que no puse nada todavía Ah sí, este es mi cajón de la ropa sucia Todo lo que voy ensuciando lo voy poniendo ahí Mi mesa de noche Ok, en mi mesa de noche tenemos <ríe> Esto que está por acá es la crema que yo uso antes de acostarme el, miren ahí, el bálsamo que estoy utilizando Por acá los medicamentos que estoy utilizando ahora Siempre pongo un termómetro y un pulsómetro al lado mío No sé por qué cosas de loco mío, este aceitico que me lo pongo en los puñitos junto antes de dormir, las goticas por acá tengo las vitaminas que están dosificadas porque ustedes saben que los pomos de vitaminas vienen demasiado demasiado grandes, este sudafé es porque Pushi se congestiona mucho de vez en cuando y Pushi está medio malo el estómago así que puse aquí al ladito mío lo que son los... Ay, eh, ¿cómo se llama esto? Pepto Bismol, esto es para los ojos. Y por ahí abajo están lo que son. Esta que está acá, baja en. Esta que está acá viaja en la maleta. Es donde tengo muchos más medicamentos. Y esta que está acá normalmente va todo eso. Porque eso va junto conmigo siempre. Ahora en el baño. El baño está como oscurito. Miren, miren, miren lo que hizo Puchi. Ya dejándome el reguero. Ay, ¿qué voy a hacer con los hombres, Dios mío? ¿Qué vamos a hacer con ellos? No, mira, y trae esto Ok, en este lado de acá puse mi plancha, mi cepillo y aquí arriba organicé mis maquillajes. Esto también lo pedí. Estaba aquí en el baño y me faltaba uno y es lo bueno, días. Entonces puse mis pinceles acá. Acá está eh, esto para prepararme la cara, mi esponja. La base que traje Y bueno, aquí hay delineadores Aquí hay para pintarse los labios O sea, máscara, todo lo tengo acá Acá está la parte de mi rutina de la belleza Que estoy utilizando ahora mismo Estas mascarillas que nunca las dejo Este es mi perfume de diario Este es el perfume que yo uso de noche Ya yo les he dicho a ustedes que de noche me gusta usar otra fragancia Mi lunita Ya voy mi amor y por acá el área de Pushy. Él utiliza la misma marca que yo de perfume. Acá él tiene otras cosas de él. Por acá tiene. Pushy, ¿qué pusiste aquí, mi amor? ¿Qué es esto? Spray de pelo. ¿Spray de pelo? ¿Tú estás utilizando ese? Sí. Está bonito. Su desodrante, su maquinita, que la vamos a desconectar ahora. Y Pushy había prendido un bici. <risas> no sé por qué. Nos vamos. Vamos para la playa. <música>